Bueno, vamos a arrancar este bloque y vamos a ir directamente a una situación que realmente... va A ver, la violencia siempre y en cualquier índole, no o situación o circunstancia es mala. Y en este caso vamos a ver este momento tenso que se dio con mamás del colegio. Exactamente, ocurrió en Guaymallén a las piñas afuera de una escuela, pero eran madres, Sofía. Exactamente, estamos hablando de alrededor de 10 madres que a las afueras de la escuela Abelario, Abelario Vázquez, bien digo, de Guaymallén, eh, se produjo esta, esta pelea donde eh, no se sabe el motivo, hay múltiples versiones, pero comenzaron a pegarse de forma muy violenta. Claro, porque al parecer dicen que los chicos habían tenido inconveniente los hijos de estas mamás y parece como que llegó el, el, el tenor de la pelea de los hijos, trascendió y bueno, llegó hasta los papás que también se involucran al, al parecer, así. ¿no? que fue todo indicaría que fue eso, pero bueno... El, el móvil, de, al menos, donde esta violencia no se no se ha, no ha trascendido. Pero miren la violencia con la claro. cual se comienzan a pegar literalmente a las piñas, para decirlo de forma coloquial. Eh, sí. Las autoridades de la escuela tuvieron que llamar a la policía al 911. Se hizo presente en el lugar personal de la comisaría 25 de San José de Guaymallén. ¿En donde, Bueno, obviamente que esta situación eh, tiene preocupada a las autoridades del establecimiento porque primero pasa con los alumnos y ahora con los padres. Y, y bueno, ese... viste cuando vos decís por qué pasan las cosas, digo, de dónde salen los chicos y de dónde, por qué traen estas también, a ver, estas actitudes, ¿no? En esto que los papás, como siempre decimos, los mayores somos los ejemplos de los más pequeños. Somos los que nos están observando permanentemente. Entonces, claro. nuestra actitud también va a, condecir, va a decir mucho de cómo va a ser la actitud también y el desempeño de los que nos siguen, no en este caso los hijos de estas mamás, que lamentablemente no se arreglan así las cosas, ¿no? Que me imagino que en casa no le dicen, vos arreglá con tu compañerito las cosas a las piñas. Lamentablemente... Yo creo que, no. yo creo que hay casos en los que se sí. dice eh, no, yo eso. Yo también. Ay, no Lamentablemente la hay casos que sí. Hay casos en los que se dice eso. Y también es una muestra de la situación de, de odio y de encono que hay en toda la sociedad. De violencia, ¿no? De violencia total, que por supuesto se traduce en imágenes tristes, lamentables, vergonzosas, Vergonzosa. podríamos decir, sí, como son estas que estamos compartiendo con ustedes, lo Y además, sabes qué es lo más? Que comienza una persona a filmar, o sea, en vez de frenar la situación, ¿Pero qué de ayudar... vas a hacer? ¿Te vas a ir a meter ahí vos a, a separar a No, pero tampoco diez me voy a poner personas? a filmar, digo... Eh, no sé, a veces parece... pasa esto que suben esto a las redes Lo que pasa es que habían chicos también ahí Eso es lo como... lamentable, uh -huh. chicos viendo pelearse a los adultos A los padres que teóricamente tendrían que ser los que arreglen las cosas desde otro lugar no Si sí hubo, porque al parecer, como si bien no se conocen todavía el porqué de la situación uh -huh. Pero aparentemente sería porque bueno unos chicos tuvieron problemas y los, los papás de esos chicos es como que bueno lo canalizaron, lo canalizaron y, y, y claro, lo teítcar sabemos que había la manera, pero algunos bueno. insultos contra los directivos porque sí. se alcanzan a escuchar en el material del video se escucha que insultan a algunos por lo menos a un director o una directora no se entiende bien según cuentan algunos colegas y fueron esos mismos directivos bien lo cuenta Sofía los que llaman a la policía cuando ven esto claro, desde exactamente, la escuela exactamente bueno es una situación que no debe pasar, pero bueno, ahora serán las autoridades del establecimiento que también eh, puedan poner orden ¿no? a la situación y sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Sí, total, lamentable. mira yo creo que son los propios chicos también, los más chicos son los que están separando, de tratar de separar a, la, a, a las adultas, a estas mujeres, que tomaron, bueno, creo que la peor manera de poder solucionar si uh -huh. es verdad que había algún inconveniente allí con sus chicos que lo solucionaron de esta manera. Pero bueno... Ahí está, esto es lo que pasaba en la escuela Abelardo Vázquez, allí en el departamento Guaymallén.